Para la próxima persona que me vea el tatuaje, que me pregunte. Oye, ¿esto de vas a morir? Hace unos meses tuve un accidente con la, con la moto. Fue viajando por el sudeste asiático. Y lo cierto es que yo jamás pensé la gravedad que podía tener esto. Así que lo dejé pasar, lo dejé pasar. Y cuando volví a España, seguía ese dolor ahí. Entonces decidí que... Bueno, voy a, voy a ir al médico a ver qué me dice porque igual tengo que hacer algún ejercicio en particular o lo que sea. Y cuando voy al médico me dice que tengo el menisco roto y debo operarlo. Aquí en España la verdad es que la salud es, es totalmente increíble. Bueno, estoy súper orgulloso de, de poder vivir aquí. Y días antes, días previos a la operación... Te hacen unos análisis para ver que todo esté bien, que todo esté en orden. Y recuerdo cuando me citan a las ocho y media de la mañana para hacerme esos análisis, había bastante gente y eran como bueno, pues una sala con diferentes, eh, digamos, diferentes cabinas donde te hacías los, los análisis. Había mucha gente, pero iba muy rápido. Yo llevaba una sudadera y debajo una manga eh, corta. Entonces saqué mi número y como sabía que próximamente me iba a tocar, me quité la sudadera... La llevaba mi brazo derecho colgando y iba manga corta. Ya dice mi número, B37, voy hacia bueno, el, el puesto donde me tocaba y cuando me dice, dame, dame tu brazo, le enseño mi brazo y, bueno, pues justamente en el brazo izquierdo, si, si no me conoces, tengo el tatuaje de, de vas a morir, ¿no? Y la primera reacción de, de, de esta persona fue como, qué, qué duro, ¿no? Y como que se genera ahí ese momento de tensión de, de no sabes qué decirle, no sabes qué responder. Eh, yo por dentro pensaba, ¿acaso no es verdad? ¿Acaso no, no, no va a pasar? Y es que de eso justo quería hablar hoy. Tenemos, tenemos más miedo de... Joder, es que este... este este mes no, no, no voy a llegar a fin de mes. Joder, es que este proyecto no ha salido hacia adelante. Tenemos más eso presente en nuestra cabeza que el hecho que vamos a morir. Puedes vivir sin pagar las facturas. Puedes vivir si no sale tu proyecto hacia adelante. Pero no puedes hacerlo cuando la muerte toca tu puerta. Y para mí es una historia muy bonita. El, el, el hecho de, de saber que esto se acaba, de saber que que todo se termina. Y todos los días lo tengo presente. Todos los días lo tengo presente. Todos los días está aquí. Oye, Dani, ten cuidado que hoy puede ser el último. Y quizá no es hoy. Y quizá no es mañana. Pero habrá un día donde eso que me puse en la piel pasará a ser verdad. En mi accidente de moto en Filipinas por segundos vi... Bueno, te lo, te lo voy a contar, quiero, quiero como hacer esto más, así, más personal. Y iba, en la, bueno, iba en la moto, iba con, con un amigo, eran tres y media de la tarde, y justamente pues, allí en, en Asia, el, digamos que el clima es un clima pues, muy tropical, donde hay lluvias, eh, hay, hay, eh, hay mucho viento, entonces la, digamos, la carretera por la que yo iba, pues... Estaba como llena de arena porque los días previos había llovido. Claro, cuando estás en, en, en la isla, y para mí es lo bonito de viajar, si quieres un día podemos hablar sobre, sobre viajes y por qué me gusta tanto viajar, cuando, cuando viajas, o por lo menos cuando yo viajo, trato de adaptarme a la, a la cultura, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿A sus hábitos? ¿A qué es lo que ellos hacen? Y entonces... Yo pues tres meses igual sin, poder, sin ponerme zapatillas, eh, sin camiseta, eh, con bañador. Así era como iba en la moto. Gracias a Dios ese, ese día llevaba, llevaba casco. Entonces iba en la moto, una recta de más o menos 250 metros y una moto alquilada. Las motos allí te cuestan como 5 euros más o menos el día. Entonces te puedes imaginar un poco la calidad de moto. ¿no? Eh, las ruedas, pues eso... Eh, lisas, los frenos, pues hay ahí, etcétera. Entonces, recta de 200 metros con mi amigo, teníamos hambre, aprieto al máximo, aprieto al máximo, voy llegando a la curva, voy llegando a la curva y cuando quiero frenar ya es demasiado tarde. ¿no? Sabes esto de que, a mí que me encanta el tema de los aviones, que cuando el avión está en pista, a punto de despegar, hay un punto donde se llama el punto de no retorno. Es decir, una vez que sobrepasa el avión ese punto, esa velocidad de no retorno ya no puede volver hacia atrás. Independientemente de, de los fallos que tenga, ya tiene que despegar. Porque no, no puede frenar, no le da tiempo a frenar. Entonces, pues yo sobrepasé ese punto de no retorno. Entonces, intenté frenar, bloqueé los dos, los dos frenos e inmediatamente las dos ruedas se bloquearon. Con la arenilla que había en el suelo, a la velocidad que íbamos, nos calculo 60 y, entre 60 y 65 kilómetros por hora, a la velocidad que íbamos, eh, esto pasó súper rápido, literalmente cuestión de segundos, yo lo recuerdo, o sea, cada cosa, cada fragmento del accidente lo tengo, lo tengo en mi cabeza, y es que cuando frenamos, yo lo que siento es como que, todo se, es como que pasa cámara lenta, yo me caigo al suelo y empiezo a sentir impactos en mi espalda, como que voy girando ¡paf, paf, paf! y siento impactos en mi espalda, dando vueltas. Ya caigo como poco abajo, levanto un poco así la mirada y por el ojo derecho veo la moto escurriéndose a lo lejos. Y cuando intento levantarme así para arriba, veo el cuerpo de mi amigo volando por encima mía. En ese momento no así miras lo que está pasando hay como un silencio donde no sabes qué es lo que ha pasado, no sabes si, si, si esto que estás viendo es verdad, si no, no sabes nada. Entonces hay como ese silencio y ya levanto la cabeza y veo a mi amigo unos tres o cuatro metros. Él como puede levanta así un poco la, la cabeza casi con los ojos cerrados y, y ya bueno pues le pregunto si, si se encuentra bien. Eh, me hace así con, con, con el dedo. Y en el momento en que, claro, nos intentamos levantar, eh, pues todo aquello empieza, empieza a sangrar. La gente, claro, yo lo único que, que recuerdo es gente venir desde lejos, además gente local corriendo, con las motos, con, corriendo, o sea, como, como si fuese, no sé, una maratón, corriendo a donde, a donde estábamos. Y el único pensamiento que yo tenía en mi cabeza en ese momento era el... Dani, no, o sea, no lo hagas, no, no cierres los ojos. O sea, aguanta, aguanta, aguanta. Y, y yo, yo decí, decía, no, no voy a cerrar. No, no es ahora el momento. No es ahora el momento. Y gracias a Dios, salí vivo de esa, jodido, porque bueno, o sea, me tuvieron que operar, al final, pues la operación tampoco ha ido, ha ido del todo bien, como se esperaba. Pero me hizo darme cuenta de que de que no sabes cuándo va a venir y que es lo bonito de esto que no sabes el día que te vas a ir y como no sabes el día que te vas a ir empiezas a vivir todos los putos días al 100% ya no salgo de casa sin darle un beso a mi madre ya no cuelgo una llamada sin decir te quiero porque nunca sabes cuándo es la última vez que lo harás Entonces, para la próxima persona que me vea el tatuaje, que me pregunte, oye, ¿esto te vas a morir? ¿Acaso es mentira? Tú también lo vas a hacer. Y el hecho de que no quieras verlo, o el hecho de que no quieras pensar sobre ello, no evita que va a pasar. Gracias por estar aquí conmigo este día y te envío un abrazo de corazón.